eh, tanto para los productores individuales, porque vamos a tener esa facultad también de la, eh, exportarle las nuevas formas de gestión no estatal, las empresas estatales y que de, todo en su conjunto contribuya al desarrollo de la, de la empresa y de la provincia. Crecen así los empeños de la empresa Fernando Echenique en el oriente cubano en pos de acrecentar la economía nacional. Desde Granma sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.